bueno, buenos días en el episodio de hoy. Eh. <risa> bueno, este es mi buzón. Es de globo, yo sé que ya no existe. Ahora es pedilos ya, pero bueno. Soy vintage, nada okay. <risa> que Los objetos que están acá son de mis compañeros. Entonces vamos a ver qué sorpresitas. Eh. Ay. Gracias a la producción. <risa> oh, es para la fiesta de la vida. Creo que nos lo merecemos. De fila. todos claro. tenemos poquitos. Bueno, vamos a ver el siguiente. Ok, yo les hice una serie de tarjetas genéricas y luego les hice antes que se haga. porque me estoy poniendo emocional? Eh. <risa> bueno, siguiente. Esos son dos cartas, la de La madre que piensa Universidad de Costa Rica, 1997. Objetos robados. genial. Los sobres. Oh my God. La beca chiquita se va Sí, soy. Esta dinámica de la correspondencia me recuerda cuando uno daba y recibía cartas de la convivencia sexto. En la que uno escribía, eres mi mejor amiga, te voy a querer siempre, nunca cambies con K. P-U-T-A. Que aclara para una tierna amiga. Vas a entrar a una época nueva en tu vida, puedes lograrlo. No lo sé. La única persona que no conocía del todo era yo. Tengo recuerdos de haberla visto en la escuela de artes y de ser de alguna generación anterior, pero nunca habíamos tratado. Eso me hace sentir la relación que hemos tenido aquí en Alter. ¿eh? Un poco más emocionante porque era... Como la nueva para mí. ¡Ay! Soy la nueva. El otro dice cosas muy personales que no puedo revelar aquí. ¡Ay, no! Una, ¿qué es eso? Una jirafita. Un chanchito. Y se separan, ¿verdad o no? Sí, se separan, pero no, no, no se. No, <risa> <risa> Me recuerda un poco como a los objetos que yo les había dado en la actividad del uno. Ahora ya no solo tengo los vegetales, ahora tengo la <risa> gran granja. <risa> bueno, vamos a ver. Este me, este me da una cólera. Ay, mi Congo no tiene ni para poner CDs. Bueno, hay uno que dice para IVA y tiene fecha del 8-4-21. Tiene... No. Sus respaldos son lo mismo, ¿verdad? Ah. Es decir, por si quiere regalárselo, a alguien más. Es? ¿Cómo grabo esto, Diego? No. <risa> <¿Y tú? Bueno. risa> Ay, Dios. Vea, este soy yo. Ese es el del, de la fiesta, la alegría, pero también Iba siempre sale como con estas cosas. Nada que ver <risa> Quiero saber de dónde viene eso, como esa la fiesta y, la, y como jugar y también como coqueta discreta. Coqueta ¿verdad? No sé, desde que estaba pequeña siempre me, me inventaba fiestas, digamos. Cuando a mí me conocen yo no soy para nada extrovertida, digamos, súper retraída más bien. Pero como que estas cositas, estas magias como que nos hagan a uno así la felicidad, ¿eh? Es que pensando en la noche que mandamos mensajes como a distancia y todo. Estos objetos que uno pone, como más bien eso, como que uno se expone, es también como verse uno ahí mismo y como reconocerse y sentir confianza. Esto de enviar mensajes, de una u otra forma se ve uno reflejado en esa cámara, en ese espacio que tal vez la calle puede ser, no sé, peligrosa. Entonces, verse reflejado ahí también le da uno como una seguridad. También yo puedo colocar cosas... Que hay que sean mías. Entonces, no sé, ese campo de seguridad se expande. Psicoanálisis. <risa> Entonces a mi mene, ay. ¿Qué es aquí? Es que esto me recuerda mucho a mi mamá porque ella siempre andaba cosas como de este material. Y yo todas se las quebraba y las perdía, pero... ¿ves? <risa> <risa> <risa> Coqueta discreta. Coqueta discreta. <risa> Oye, porque ya a, a todas les inventé de como, no sé, como algo que me llame la atención de, haber, de haberlas conocido, digamos, identificar algo que transmitiera unas objeto, ¿no? Entonces lo, lo único que pude fue como ir a buscar un espejo, como esas cosas, como de hacer cosas que le devuelven a uno la mirada, pero, uh -huh. pero no, digamos, también. Y, ¿no? ¿Y ese triangulito. Entonces es algo muy sencillo, a mí sí me caga mucho lo del lo de color favorito. Ese es todo, todo tiene eh, el dura vida, el trademark. Todos los fines de la sesión es un trámite, digamos. Exacto. ¿Esto de quién que... es? Sí. Ay, Ay, Voy a interesante llorar interesante. a Andrea porque si no, no lo abro. Ay, es un viaje. Puse dos correspondientes favoritos que me gustan a mí, que son las poscas. Aquí vienen unas intimidades. En <risa> <risa> <risa> un día, como que tenían demasiado tal proyecto, pero esto de la, de la intimidad o de conocer a la gente. Las cosas escritas son como las postcards así se me hace mucho más fácil que la comunicación como tal vez física y verbal. Me encanta que lo que tengo aquí son como recuerdos de un viaje, ¿verdad? Uh -huh. Que esa sea la segunda, segunda vez que nos vemos en México. Eso es mío Era un jueguito que yo, que yo jugaba con esta chiquitilla. Es un juego para jugar solo y que creo que tu proyecto en particular tiene mucho como esta cuestión del juego, que vos lo estás haciendo desde un lado, pero también estás involucrando un montón de gente alrededor. Yo siempre tengo como esa cosa de que siempre, como que alguien gana y alguien pierde, ¿no? Que, que siempre es, hay como este desbalance. Se entra en una dinámica, hay ciertas reglas, es cierto, pero, pero nunca nadie pierde ni nadie gana, sino es más bien como la experiencia, que sea una experiencia y que se comparta, como eso, provocar eso, como ese compartir. Cuando la gente habla como de obras y piezas y arte, lo que sea, como que inevitablemente hay un estigma, pero cuando se juega, ¿no? Como que todos saben jugar de una u otra forma, ¿no? ¿Te guste o no? ¿eh? ¿Ganen o no? ¿Eso es parte de la ¡Claro que ya yes, sé! ¿eh? ¿Y la estrellita? ¿Y la estrellita igual parte de la... De las, porque me he visto en Instagram que haces sí. una producción. Bueno, yo no, Yo ya, ya tengo. tengo las, entonces ah, es una estrellita que brinda la oscuridad. Sí, Laura, porque <risa> Yo eché unos lentes aquí, pero son míos, nada no, que ver, ¿verdad? Sí, ¿Quién <risa> quiere unos lentes? <risa> es eso? eso sería, gracias por venir. Eh. Like and subscribe, ¿verdad? Eh, <risa>